Mi nombre es Fabián Torreses, hoy tuvo licencia nuestro relator Julián, que suele conducir los lunes. Así que aquí estamos, poniéndole el pecho para hablar un poco del rojo, acá con Darío Argiulo, Marcos Montes y Guido Colunga. Arrancamos un programa más de Ecos. Eh, arrancamos la semana. Marcos, ¿cómo andás querido? Hola Fabián, ¿cómo estás? Y sí, bueno, tenemos mucho para hablar en el día de hoy eh, con respecto a lo que fue esta semana. Una semana tranquila. Sí, tranquila. ¿Eh? No, sí. No, no voy a un partido. Bien, ¿eh? Se hablar, venían de semanas claro. bajas, de semanas un poco mejor Esta fue una semana un poco más tranquila. Ahora quiero hablar. ¿Qué pensábamos antes del partido? ¿Qué pensábamos durante el partido? y Porque no es un detalle menor. Antes de ir como veníamos. Sí, durante el primer tiempo, cosa. durante el segundo, durante la minuto 30, minutos 60. Exactamente, hablar. tal cual. Darío, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches a toda la audiencia y a todo el equipo. Y bueno, como lo que dijiste vos, Fabi, que antes del partido lo dábamos por perdido. No, o sea, vale. Hace un mes atrás. Sí, eh, hace un eh, mes atrás eh, te decían, jugamos la la No, bueno, bueno. antes del partido no es un... ¿Por qué toma un mes? Antes partido un... pues se quise minutos antes. Bueno, hace un mes lo dábamos por Llegando perdido. Llegando, caminando bueno, a paternales. Argentino <coughs> lo dábamos por perdido. Hoy... Sí, es verdad. En un momento... Hace Asum, un mes, pensá que asumé, no bueno, era tierra de nadie. En ¿no? un momento, faltando 10 minutos, lo venimos ganando. Guido, sí, sí, claro. Claro. ¿cómo estás? ¿Cómo andan, señores? El saludo muy grande para todos ustedes. Me suscribo a lo que decían. Por ahí en la previa, uno no esperaba tanto del partido. Luego, eh, da más bronca, por ahí, por independiente, se lo empata solo. Es la realidad, pero nos sorprendimos un poco. Creo que independiente... Con poquito, dentro de todo, puede llegar a meterse en partido contra rivales complicados como argentinos en paternal. En lo que decíamos, lo que decía Darío, hacía una exageración porque a su menos estaba hacia Claro. Eh, bueno, se fue dando el partido con River, papelón considerable. No se esperaba, fue pocos goles, podían haber sido más. Contra Racing, después se empezó a ver algo, bueno, empezó a ver grano, empezó un movimiento, ¿no? De juego. Como decimos con Diego, con el, uno de los comentaristas, eh, sí, bueno, vamos a sostener. Él dice, vamos a sostenerlo en el tiempo. Claro. a Muchos no nos pueden sostener en el tiempo, todo lo que juegan. ¿Mm? Muchos juegan Copa, van, vienen, hoy ¿no? hubo partido, sorpresas. Entonces, digo, eh, me parece que independiente. Yo les voy a comentar lo que yo creo. Dentro de todo estoy contento. Me remonto un mes atrás lo que era esto y hoy se ve un equipo, no le caeré al técnico en los cambios, que algunos ya empiezan a, a joder con ese tema. Me parece que es una cuestión de material. El técnico está descubriendo, mañana doble turno, está descubriendo. ¿Qué material tiene? Si seguimos poniendo línea de 5 en algún momento, si tenemos material para hacer un partido, está potenciando a pibes. Lo de Ortiz a mí me sorprende, para bien. Un chico que hasta, hasta hace poco decíamos, ¿Quién está en la reserva? Bueno, hay uno de reserva, está jugando, y viéndolo en campo, que a mí el Libertadores de América metido en la cabina me poco me, me inhabilita para ver algunas cosas. Estábamos con Guido ahí abajo, ahí mirando algunas cosas que hacía. Es un pacman man este pibe. Te come los tobillos y cuando la agarra juega. Eh, así que ah, yo, la verdad, estoy tranquilo. Se jugó con un equipo que tuvo muchos suplentes pero Que tiene oficio, Milito estaba más de un año trabajando. Una idea de juego, Fabio, por sobre todo. Sí, pero tiene oficio porque sabe, o sea, vos sacás a Villalba y pone otro juego parecido, entonces ya tiene un esquema de trabajo que, lógicamente, si están los titulares, va a jugar mejor. Jugaron muchos partidos argentinos en poco tiempo, no tiene un gran plantel, entran muchos chicos de reserva, pero a esa cancha han ido buenos equipos de Holland, buenos de Gallego, de gallego y sin embargo, hemos perdido muchas veces. Este torneo. Todavía. No, nosotros como club de, de, de la que vamos a esa cancha, siempre esa cancha no fue chiva. Lo que te iba a decir es que este torneo todavía sigue invicto argentinos de local. Bueno, entonces, eh, Independiente sí. tuvo a 10 minutos de sacárselo. No, si sí, Gimnasia le ganó, empatarán 4-2. Ah, sí, ah, ah sí. lo perdieron. La, la, sí. otra la, otra fecha, solo, la otra última fecha, sí, pero una Perían sola derrota. Victo, sí, sí. exactamente. Solo una derrota. Me acuerdo bueno. que lo nombramos encima, que Por eso invicto, digo, claro. ahora, da lástima perder, empatar, que casi que prácticamente es perder. Sí, sí, claro, pero independiente tenemos que saber. Que si el ISKI lo que tenemos que hacer es que dejarle tiempo y que arme un equipo, porque individualidades no hay, no hay material para jugar colectivamente. Cada uno de ellos como individuo lo pones en la cancha y son desastrosos. Tenemos que ver a ver de qué manera se una buena línea de cuatro, que todos más o menos se complementan, se complementen un mediocampo con Jean Marconi y Ortiz ya armado porque individualmente es Elisal agarrar agarrar hoy... Inocentes. Decir, inocentes, jugadores verdes, Somos. bebitos, eh, virgos, no, no, no, no tienen picardía. Entonces digo, o armás un equipo si eliges, que va a necesitar tiempo, porque recién van pocas prácticas, más partido que práctica, y si no te pasan estas cosas. Este punto, y ya abro la mesa, este punto sirve si ganas el sábado. Vos sacás tres puntos el sábado y este punto fue un puntazo. Ahora, da lástima porque ya estábamos hablando antes, no, parece que lo quemé, estábamos con Guido y ya miré por miedo y digo, mirá la tabla, ya nos ponemos ahí, o sea, pasamos de 28 a 26, ya nos ponemos 19, 21. Qué lástima. Bueno, nada, esperá hasta el sábado, pero yo la verdad dentro de todo estoy contento. Se está viendo cosas interesantes y también se está viendo lo malo que es un erizal de entrar y hacer un penal, un cauterucho que no le podemos pedir más, no le podemos pedir más, está dando más de lo que puede, hace muchos goles de penal, no erra uno, pero te das cuenta, dos pelotas encortadas que llegó frente al arquero, erró los dos. O sea, te das cuenta que en este equipo, cauterucho titular, indiscutido. Y sobre la hora, Fabi, el gol que se erra, lamentablemente. Bueno, le, ponele Aparte. que le pueda pasar a cualquiera, digo, pero hay dos pelotas encortadas. ¿Qué minuto? Eh, ¿En qué minuto? 44 del segundo tiempo. ¿Qué Tiene 37 ganarlo. años. Para ganarlo. Lo creo. más probable es que estuviera calambrado. ¿Qué viste, Marco? No, yo creo que durante todo el partido argentinos lo dominó independiente, a pesar de alguna llegada espontánea del rojo. Eh, Rey fue claramente la figura del partido. Sí, sin, sin, sin Rey terminaba 8-2 el partido. También... Eh, Argentinos no supo aprovechar las, las chances que tuvo. no la Bueno, doble salvada no, porque una se la agarra a Ábalos, que pega en el tra... pica, pega en el travesaño y le queda el rebote a otro jugador y la saca Rey en la línea. Que tampoco es que la saca Rey porque le pegan a la. No, fue de, de Rey. Casualidad, fue de casualidad, sí. Estaba bien parado Rey y se recupera porque se quedó tirado se estaba del levan... arco y sale. Se estaba levantando de, de adentro del arco, claro, si te voy a decir. Y bueno, Ábalos también en el, en el segundo tiempo que, que le pega a la red, que casi fue gol una de Kevin McAllister que pasa eh, que patea cruzado bajo y pasa cerca del palo si sí, hay un jugador que no llega por poquito era soplarla y entraba a esa pelota me acuerdo sobre el inicio del partido fue. también y no un montón de llegadas de, de argentinos que te corto Rey se cansó a atajar porque estoy viejo y entonces les corto para meter un bocadillo y si no después me olvido algunos por Twitter me dan me, me dan risa y eh, Rey, Rey te salva bienvenido claro tenemos un arquero bueno un arquero de primer nivel... Ponele... Tope de gama... Entre los seis... De, de, de, de mejor del campeonato... Sí, viene mejorando... Sí, se ¿y qué le seguro decimos? en el top 3. ¿Y qué, y qué le decimos? Muy seguro... Pero ¿qué le decimos a alguno? Que... que y el arquero está para atajar... No, claro, que se corra... Y que le hagan los goles... Para que sea malo... Porque, sí, tampoco digamos, va a ser los goles... No, No, pero... No... No los goles... Pero dice... Hey, bueno, por Rey... Claro... Armani tira a River... Cuando Rossi estaba en Boca... Saca... Digamos... O sea... Atrás de cada buen equipo siempre hay un buen arquero, y un, de un campeón siempre el arquero termina siendo bueno. Y parece que acá decimos no, porque el rey no sabe los partidos. Decía un, un par de comentarios, y bienvenido. Para eso está, claro. Para eso está, o sea, entiendo el mensaje cuál es. No estamos tan bien porque si nos llega muchas veces, tenemos que el arquero que nos siga salvando. Pero digo, que siga de esta manera, y por ahí... Nada, logramos que no nos hagan goles Que Elizalde no descuide la marca Que no agarre la camiseta Elizalde, hoy más vale agarrarlo Capaz que no te cobren Pero hoy estirás una camiseta Perdón Guido no. no está bien. Eso es penal, ya eso te cobran como si fuese una patada Pero fue muy burdo Javi Lo vimos en el momento sí, Estábamos ahí mirándolo y sí, sí. dijimos ¿Qué hizo? La estiró 30 centímetros la camiseta Casi le da vuelta la camiseta un, est un estúpido vale. Es que saquen la cuenta cuántos penales estúpidos venimos regalando puntos. Por, sí. por, por penales... Sí, no. Seguí, Marco Dales, perdóname. Y bueno, también con el tema de los penales, hay un penal que no le cobran a Hidalgo contra Banfield, que hubiesen sido también otro partido perdido más. Que también lo agarra de la camiseta, lo estira sí y Sí, sí, sí. Andás a ver por qué no, no fue penal. Darío, ¿qué viste? Bueno, eh, de a poquito se empieza a ver un funcionamiento, como decís vos, el medio me conforma. La defensa, algunos pu puntos altos, otros bajos, ¿no? Alterna eh, buenas y malas, ¿no? La defensa, me claro, da la sensación a mí. Claro, pero me asustan estas cosas de inocente, pecar por inocente, la falta de madurez no, para ganar y definir no, los partidos. Pero eso no tenés calidad. Claro, sí, sí, Vos un equipo donde vos decís, bueno, mira vos venís seco del rojo, listo. Ahora estos chicos estaban en la puerta ahí, estaban medio... Agarra ¿Eh? a muchachos y si bueno, vení vení nena, sentate acá, había tres chicas y tres chicos, vía Bueno, vos vas a relatar. Y la chica nunca relató. claro Bueno, vos y vos, lo veo para comentar. Vos vas a hacer vestuario, y la chica me dice, ¿qué es vestuario? Entonces vos venís con el rojo y dice, Julián Palacio, a ver, un relator, vos. Diego Rico, Dani Martínez, Guido Colunga, Marcos. T o sea, vos tenés calidad, armás una estructura, haces un buena, una buena transmisión. Hoy te vuelvo a repetir, tiene que armar un equipo el ruso. Ese. No tiene jugadores que te cambien la ecuación ni tiene jugadores seis puntos. Tiene que hacer todo, un buen equipo armado, ensamblado para que eso sea decir, mirá qué buen equipo que tiene Independiente. Eso Sabe llego. lo que juega, se mete atrás, te caga patada, sale poco, te juega de contra. Todo se eso tiene tiempo. que armar. Hoy no hay un jugador, Juanito Casares no da dos pases bien. Juanito ah, Casares no tiene ganas de jugar, evidentemente. Lo, vimos, perso lo vimos personalmente ahí abajo. ¿A cuánto, Guido? Ahí que corrió dos veces. Ah, corrió? Es, es un saltarín. Ah, yo lo veo todo el partido la platina. De 58 kilos que lo soplas y se cae. Re rechazaron la pelota y creo que el viento lo, lo, lo volteó. Yo considero que alguien llegó a primera. Pero está pasando. Vamos a ser benevos, Está pasando su peor momento este chico en una cancha después, porque agarra, tiene buen pie cambia de frente no, no, no, está como asustado, acobardado como, en medio argentino te lleva a ese juego vertiginoso, y vos, en la cancha argentino yo, yo, vos tenés que jugar como juega argentino cómo es, eh, como McAllister tiki, tiki, tiki, al borde de la expulsión bueno, ahí dijiste un nombre y ahí te demuestra que los jugadores nuestros no están a la altura de la viveza <tose> estaba amonestado estaba jugando al no, límite sí. nadie la, lo fue a buscar para que lo echen la amonestan y hace dos infracciones seguidas más tenía que buscarlo por ese lado claramente nadie va a buscar a los que están con amarilla a nosotros al revés cuando alguno de independiente está amonestado todo el mundo lo va a buscar bueno eso es, es de primero es oficio es bueno es oficio jugadores de jerarquía eso te lo hacen te atacan por ahí te agarra eh, Carlos Tevez se te pone tres veces te hace tres jugadas te echó te te uno y uno sí. Guido, ¿qué te pareció? Estuvimos ahí en la zona baja, tomando frío, tomando agua. Garúa, sí, sí. durante todo el partido. Mira, Fabi, la sensación que me dejó a mí es que Independiente se implantó un paternal expectante. Hizo lo que pudo, lo que le dio. Jugó de contra, hizo lo, lo que mejor pudo hacer era presionar la salida. No lo hizo una vez en el gol de Ortiz, Ortiz. lo hizo bastantes veces, de hecho, Argentinos se equivocó muchas veces, de ahí llegaron un par de a una que otra aproximación, más que nada de Jiménez también que presionaba muy bien, pero independiente hizo eso. Y la realidad es que, obviamente con todo el dolor del mundo, le quedaba enorme el resultado 2 a 0. Nunca fue mejor que Argentinos en la cancha en cuanto al juego, nunca fue mejor a mi gusto. Le quedaba enorme el resultado y da lástima, da bronca que Independiente se lo empate solo por sí mismo, porque... La sensación de que siempre en cada partido que Nevente va ganando, no solo que le cuesta mantener la ventaja, sino que Nevente juega contra dos rivales. Juega contra, bueno, el rival de turno, o sea, argentinos como la semana pasada, o Tigre la semana que viene, por ejemplo, y juega contra sí mismo. Juega contra el Independiente mismo, juega contra sus errores. Y creo que es peor jugar contra tus errores que jugar contra el rival, pero mil veces. Y eso es lo que le pasa a mente cada vez que va ganando un partido. No es la primera vez que en el campeonato, por lo menos, que ganando 2 a 0 se lo empatan ya le pasó con Instituto un rival que en cuanto a jerarquía e incluso de local muchísimo menor sin desprestigiar pero Colón, le, pasó, le pasó con Colón también en un partido que da vuelta pero de todas formas en un momento iba ganando le pasó con Racing bueno también le pongo un asterisco a eso si querés pero no es la primera vez que empieza ganando y por sus propios errores se lo empatan ¿eh? no porque el rival es mejor en este caso sí lo era pero Sí, igual, con complicidad total independiente igual a veces que te que, que tengan más la pelota no significa que jueguen mejor pero veces, ¿no? jugó muchísimo mejor no. sí sí bueno está bien pero en esta te, ocasión por lo menos ¿eh? está bien pero a veces por ahí la, la pelota la tiene el rival y, y la tiene mucho y no es contundente ganamos 2 a cero bien era un resultado ¿no? vos decís juega sí. de contra y si tenemos para jugadores para jugar de contra bienvenido no, no, le estará. Y sí, las contras las sabemos aprovechar. El tema es cuando no las sabemos aprovechar. No, pero, que ya las aproveche pero, es importante. Pero por eso es muy importante a veces. Para un entrenador tiene que ser un, un éxito lo que practica de lunes a viernes, que salga sábado domingo. Correcto. Vos me decís, sí, bueno, Fabi, todo quien gana, sí, está bien, pero cada uno con el plantel que tiene quiere ganar de distinta manera. De y con su plantel, quiere ganar de una manera, cada uno tiene su otra. Sala. Gago de otra, aunque bueno no, muy bien lo le últimamente eh, y Cieliski de otra y el de Arsenal de otra entonces yo creo que esto esto es buscado por Cielisqui y si es buscado bueno es esto sabrá las armas que tiene, claro, claro. y se refiere y no entra y si no está entra, para jugar, no estará está para jugar y qué más hay en el Banco Independiente no hay mucho, en la realidad. Ahora, ¿te acordás vos cómo jugaba el primer equipo de Holland? Jugaba de contra, con sí, una velocidad, con Barco y Rigoni, pero tenía cuidado, claro, claro, una velocidad no, de que. contra, no, se, pla se plantaba bien y te, te salía de contra. Era Después dinámico, te por lo menos. Así, bueno, tenía. claro, con una explosión baja. Bueno, pero cuando vos tenés esos jugadores, hoy no lo tenés. Sí, pero hoy no tenés, tenías espacio, lo dejaba, medio como que te daba la pelota, se abroquelaba y de repente, boom, salía. Bueno, hoy Casares no puede hacer eso. No. Hoy Cautelucho lo tiene que dejar más de área que de otra cosa, que es en verdad donde te puede rendir y te puede rematar. No le voy a caer en ese gol, que fue un gol. La verdad que fue un, un horror. Después lo terminamos viendo y la verdad que fue una cosa que... Sí, era más un, fácil. Metro, un metro y medio del arco. Era Creo que fácil. fuera de broma, un metro y medio del arco. Era ya más estaba, fácil hacerlo que... Sí, sí, por que supuesto. Que estaba yo... totalmente vestido a Alexis Martín Arias, el arquero de, de, de, de Argentinos. Era cuestión de empujarla, pero tocarla. para mí es eso, me, ¿eso ¿sabés qué es? ¿sabés que me Cansancio. ¿Sabes lo que me fijé? Si en el, último, en el último pique no se levantó y le, pe le terminó pegando con el, con el tobillo, eso me fijé sí, porque sí. digo, viene acompañando la jugada, viene en el centro y era para... Hizo todo bien, el movimiento todo bien. O sea, el arquero bien. no estaba, pero pa o sea, como que le picó y salió para arriba. Ni eso, la termina agrando más de abajo él, me parece. Para porque mí, yo también soy de ver esos detalles. Para mí la termina agrando más de abajo, incluso. No, pero pará, si la pelota viene rodando... Por más que la, la, claro. le pegues de abajo de todo, no las tirás a tres metros arriba del arco. La pelota tuvo que haber venido picando, sí, sí, sí. picando, y por ahí se levantó un poco y la calzó con, la calzó porque claro. si no, no hay manera, de, digamos eh, física. La física pelota venía que... picando, pero no hubo un pique raro. No, no ve, Paullo, venía, claro. venía eh, siempre eh, picando. ¿sí? Claro, no, no es que vino lisa. vino, no vino mal, picando y Para la es cansancio, mal. llega justo. Minuto cuarenta y pico, un tipo de, de 27 años. Sí, cuando ya ha son... acabado el partido. Ya. Ya. Ah, para sí, era, para, era para ganar. habría, que, habría que, Si se pudiera hacerle la pregunta, era una pregunta para Si supieras cómo nos miramos con Fabi después del gol errado, ah, era una cosa que nos queríamos morir. Tremendo. Bueno, son cosas que pasan. Y falta eh... de tranquilidad también, ¿eh? Porque cuando vos estás tranquilo, ese gol es gol. Yo creo que fue algo. Que... Mala suerte. Inexplicable, como el gol de Argentino Junior que termina rebotando. También Ábalos. Con el arquero, porque después, de hecho, termina sacando la misma jugada, termina sacando el arquero esa pelota. ¿no? Sí, una palomita de un jugador argentino junior que tapa muy bien rebajo. Y bueno, Ábalos de zurda. Entonces se apuró, le picó, la verdad que no sé. Es más, yo pensé que era gol desde nuestra perspectiva. Yo pensé que era gol. Estábamos Nosotros, muy lejos, estábamos. Estábamos donde atacaba Argentino el segundo tiempo, a la altura del punto penal. Yo pensé que era gol. Después, cuando vi que se fue afuera, no lo podía creer, sinceramente. Es verdad. Eh, bueno, bien. Eh, Tenemos sorteo el viernes. ¿Qué pasa que está...? La camiseta roja, como siempre. ¿Sí? Bueno, el viernes Sebastián Saico, Daniel Martínez, los chicos que vienen el viernes, seguramente van a hacer la, el sorteo. Ya todos los que estén en el WhatsApp, ya desde, el, de, desde la primera camiseta, ya están participando. No hace falta que se anoten. ¿Recordamos el número por las dudas? Dale. Cómo no, El número para mandar un mensaje para, Vamos para... hasta las 21 del viernes Después de las 21 no, o 20 Bien. Vamos a definirlo el viernes mismo Porque si no, nos da técnicamente para anotar A todos los nombres y todo ¿no? Bien la aclaración, repasamos el número una vez más Para cualquier desprevenido 11-39-27-14-14 Repito 11-39-27-14-14 Para ganarte la camiseta roja De Independiente Hermosa como siempre Bien. Original, obviamente, ¿eh? Original. Sí, tal. sí, todavía estoy pagando por cuotas todavía. Eh, la tra... Uy, me olvidé en el auto. Bien. Eh... ¿Qué te pareció la línea de cinco, vos, que ya estuvimos discutiendo antes? No, no. Así no, discutimos, no, dale. no estuvimos discutiendo, no estuvimos discutiendo. Eh, eh, llegamos siempre a la misma conclusión. ¿no? Evidentemente, estos jugadores no están para jugar... de. Es como dijiste vos, la, la línea de cinco está bien, pero los intérpretes no están a la altura. Entonces. Una formación nunca está mal. Lo que está mal son los jugadores, claro. Si no tienen los actores para, para la obra, evidentemente, bueno, va a tener que seguir probando, entrenando. Bueno, hoy hubo un amistoso. Sí, hubo ¿no? un amistoso. Ahora vamos a ver el equipo, ganó. Bueno, y mañana hay doble turno. Quiere, a ver, eh, quiere quiera a los tiempos. No, quiere apurarse para ir descubriendo, o a sea, Sarrafiore, este chico que vino de afuera que estuvo en la selección. Dale, jugá de nueve. O sea, quiere a ver qué material tiene. Ya, Marco. por ejemplo, lo que hablamos con vos, ya Lazo. Me parece que se le pasó el tren. Sí, yo Corre creo. mucho desde atrás, Lazo, sí. Bueno, si ahora se... también tenemos eh, que Barcia se ganó el puesto como lateral derecho, entonces la competencia. Ayer no, no, el, no ayer no, perdón, el sábado no estuvo tan fino como el otro día le costó le costó cumplió más de lo que se venía cumpliendo antes, antes sí, que... bueno pero no pongamos ah, como, no pongamos referencia a Baez claro no le, yo no le quiero caer el tema de Baez como cuatro ya lo expliqué porque bueno no, es no, un central reconvertido y aparte central de un Geo en cuanto a claro. bueno, Barcia es un mediocampista es, también claro, claro, reconvertido en cuatro pero que que es un sabe, que no sabe la función de pero es un chico y te puede correr por todos lados no, sabe más ir porque el centro de Cauterucho es un pique de él es una jugada de él claro pero nos, no a la van no, a de defender. defender y le van a sacar amarilla. Te, te agarra un delantero izquierdo por ahí, que no, hay, no abundan muchos, pero te puede volver loco, Marco. Bueno, sí, eh, también. Tiene que haber que ayudarlo ahí en algún lado. Alguien lo va a tener que ayudar, porque digo, si te agarran un 3 que vaya al ataque eh, y, y un mediocampista por izquierda, o oh, ponele, si te agarra una dupla, Villa, Barco, de ese lado, digamos, que uno pasa el otro se queda, yo creo y creo también que le pasó con Colón que te agarra un delantero con experiencia y te saca un penal porque tampoco tiene experiencia Barcia claro, es un chico bueno, joven no no no bueno claro es joven y El está penal jugando que donde lo no, a, a, no, a Guanchope es, es verdad ahora Cuero también no borrado ya oh, Cuero entró está sí, bien entró pero, cinco minutos claro pero ya como relegado es, pero, a ver, pero yo creo que igual no, no estaba relegado todavía no no, yo no, que... no, no, no, no, pero. Entró. Rirado no, pero contra. A ver, contra Racing sí había jugado bien. Después contra, contra River, nada. Contra Belgrano. central entró muy bien, me acuerdo. Sí, pero entró a 20 minutos y sí, porque estaban todos cansados por su banda. Aparte, a ver, el Cuero con su velocidad supone que ya de por sí tiene que ganar. Y más si agarra el lateral cansado. Pero le que quería era ir contra Racing, jugó bien, perfecto. Contra River, absolutamente nada, pero bueno, nada del equipo en sí. Contra Belgrano, casi todos bien. El único que se entró fue Cuero, que nada tampoco. Contra Racing el... hizo la jugada de gol y nada más. El primer tiempo, y el segundo, bueno, le costó muchísimo. El otro día entró y, bueno, ya estaba todo el partido terminado, que le vas a pedir? Pero tampoco, nada, sinceramente. No es que está relegado, pero la mala actuación contra Belgrano y contra River, pero de todo el equipo en general en sí, le perdió terreno. Y el otro día, el ingreso del Chaco Martínez, sí. amigo, por lo menos cumplió, Muy me bien. gustó. Sí, sí. Me gustó, tuvo Chaco, un par de cositas. Chaco, el sábado, hizo un trabajo de bajar y, y laburar y ponerse el overall y ir y venir. Dio muy buenos que pases, se ah, ganó y el la penal, jugada del penal fue, fue buena. ¿Vos pensemos Hay un pase que, que jugó, le meto. Hay un pase que Mar le meto. Plata sí. Jugando en un equipo que se fue al descenso y jugaba de suplente. Por eso digo: Este es el material que tiene Cieliski Entonces, vamos a tener que esperar. Bajar la ansiedad. Nos gusta jugar el paladar. Y sí, vimos Bochini, yo. Darío, los chicos no. Pero ¿sabe lo que pasa también? Yo me pongo a pensar de, de los últimos técnicos. Dominguez está prendido. Y lo echamos porque era un burro. Y lo echamos a Pusirele porque no sabía hacer los cambios. Y estuvo hasta la fecha 20 con Atlético Tucumán primero. Y con nada Atlético también. ¿eh? Y no después vengo. le vendieron a nueve jugadores de once. Desmantelando todo el planteo Entonces, digo, y, y agosto, septiembre, ¿para qué vino por segunda vez en un año y pico Falcioni? Cuando vino, sacó cinco, ganó cinco partidos seguidos. Y cuando vino Doman, cuando asumió esta comisión directiva, ya en agosto se decía que el paladar nuestro íbamos a traer. Y vos mirás por Twitter, el 80% coincidía que no. Ahora, claro, que no. Trajiste un ayudante de campo. Entonces, ahí tenés quilombo. Cuando vieron la billetera, tenían paladar de champán, billetera de agua mineral. De Coca-Cola. Ni ni claro, Coca-Cola. Agua mineral. Entonces, atentos, demos tiempo también. Si elige lo que es, sí, bueno, qué sé yo, ya empiezan las críticas, que hacen los cambios tarde, y bueno, sí. Pero a mí me cuesta creer que nosotros sentados acá, hablando al pedo un rato, sepamos más que si elige, que está todo el día con los jugadores. Los ve? La verdad que a mí, yo, la verdad. Es como los jugadores, el escuela, y sí, bueno, ¿qué, ¿qué vemos de Cazar? Y que no me ven las patas. Entonces, ¿viste? ¿Qué sé yo? Lo tenemos que decir. Pero con un técnico donde pasan cosas, donde... Vieron eh, las declaraciones de Monzón, que, que conflictivas que fueron. Sí. ¿no? Vamos a comentarlas. Sí, sí. Pero digo, vos mirá cómo te marca algo. Ah, aparte Cómo de se portan los chicos. Y bueno, también los grandes cómo se portan. Puede pasar con los grandes también eso. Entonces, démosle tiempo a un tipo que hace 20 años que dirige que no es santo de, de mi devoción y de, y de ninguno de esta mesa pero es lo que hay y es lo que tiene y apoyemos esto porque si ya ganábamos ya nos prendíamos hasta estar 20, 19 23 con 16 puntos era Salir un poquito Pasamos de fondo. Estamos a Vélez, estamos sí, un punto Racing. Estamos o a sea, dos puntos ahí de, de, de 10 equipos O sea, en un campeonato paupérrimo de todo, excepto de no River importa, No importa, estamos jugando este campeonato. Por eso, por eso te. Casa River. Por eso, no, sacando a River, ya te acomodas ahí. Entonces, digo, eh, tengamos paciencia. Es, es muy, muy bravo lo que nos toca vivir. Y con este equipo va a ser día a día, lo venimos diciendo siempre. Sí, pero día día. yo le veo un mínimo funcionamiento a, a jugar a algo. No, libero. hay una mejoría. Los cambios sí, algunos están ahí y les quiero agradecer a todos los que están en el chat, los que están escuchando, porque la verdad eh, a todos, eh, ahora los vamos a nombrar y nos vamos a la tanda, pero a todos, loco, la verdad charlan, hablan entre ellos, no se insultan ninguno, no hablan al pedo. Sí, con respeto. Con respeto, un montón de pe personas conectadas y la verdad que da gusto ver un, ver un, ver un un chat así. Un chat así somos humildes ¿eh? pero digo, nadie se meta a bardear, ni nada, se saludan entre todos, la verdad que me, me gusta a ¿eh? ver, mientras, mientras se hable con respeto, ¿se puede opinar o no? Claro, ¿cuántas veces sí, no, no coincido, hace malos los cambios sí, yo considero que tarda un poco me parece que él tendría que como golpe de efecto pegarle un a los 15 minutos, dale, Gazale, salí, dale, ey, dale loco, avivate donde estás jugando, papá. Claro, pero vos. Pero, vos bueno, por ahí el tipo dice, pará, pará, eso, si se lo hace un juego de primera, lo defenestraste. Claro. O sea, tenés que dejarle un poco, que se dé. O sea, hay partes técnicas estudiosas que nosotros como. Bueno, la través lo dijo Facción y eso. Conocemos. Que la gente que, que opina dice, a veces es totalmente diferente a lo que vivimos nosotros. Y es lo que decís vos. El día a día lo ven ellos. O sea, el Darío le agarra ganas. Él hace 13, 14, va a ser 14 años que está conmigo compartiendo con el Rojo. O sé sea que siempre le agarra ganas de hablar. 22, 29 y pico, él no el novel, reloj. Nunca me, com me comentaron. 13 o sea. años y mira el reloj. Y después, a las 22, 57, cuando empieza a hablar también. El grande reloj, Darío. Y Gerardo que se va a quedar dormido. Tanda de y media, vamos.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 A cuidar, sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo, Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. ElectroCred Hogar, todo lo necesario para el hogar lo podéis encontrar en ElectroCred.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 las 837, Villa Voz, 3 de febrero, Buenos Aires. 011-2145-1500. En Instagram, arroba AMG-rectificadora. Bueno, seguimos, últimos 25 minutos. ¿Vamos a nombrar a la gente que está conectada? Señor, vamos a... YouTube. Vamos con los saludos, entonces, para los que están en el chat comentando, como siempre. Saludos por Alejandro Pochiari, Cortina Sartico, Jorge Vizcaglini, Oliver Gatiesa, para el señor Roberto Morales, Juan Manuel Rodríguez, Daniel Jiménez, quiero que no se me pase ninguno, Luigi Bianchi, Alejandro Pochiari, ya lo dije, Pablo Fernández, Maximiliano Vaz, Cristian Urondo, para Marc LZ también, Cristian Carreras, que se acaba de sumar. Y ninguno más por ahora. Voy a hacer una pregunta para ustedes. Vamos ahora, con vamos a seguir hablando igualmente, ¿no? Eh, y para la gente del chat, a ver qué opina, porque es. A ver, lo que voy a preguntar es cómo ir a la ledería como siempre digo. Seguramente chivo rápido. ¿Qué lado pedís ya? Dale, rápido, entra a la ledería dale, dale. ¿Un uno ¿Vos? Super dulce de leche. Dulce de leche, no super. ¿Vos? súper usar leche también bueno listo de pedo <risa> pero si no es eh, muy me me así entonces lo que dijo Monzón Uf. yo es una de las pocas veces que por ahí no que no tenga decisión al respecto pero la verdad que entiendo su bronca muchos dicen y mirá, por tapar tanto las inferiores y todo el independiente, así estamos, es verdad. Y muchos dicen, no se debe hablar en público de los jugadores. Y es linda, es una pregunta no que queda abierta. Yo, la verdad, no sé, no, no tengo decisión, digamos, las dos cosas pueden estar bien. Marcos, ¿qué te parece a vos? No sé, o sea, no, no creo ni que, ni que sea... Perfecto, ni que sea tan grave. Es complicado. Es, es un gris. Es, bueno, tampoco está bien lo que hicieron los jugadores. De lo que dijo Monzón, que entraron con cara enojados. O sea, Monzón reclamó según la actitud que tuvieron los jugadores. Ninguna de las dos cosas está bien, pero creo que no es tan importante como si pasa si en primera. Si pasa en primera, es un escándalo. No, no, está claro. bien. Pero digo, vamos a suponer que Monzón tenga razón porque algunos que estuvieron viendo el partido vieron alguna situación. Que probablemente sea así igual. Sí. Hay que decirlo, puertas adentro, hay que declararlo. ¿Cuántas veces te crees que lo dijo puertas adentro para que salga y le diga puertas afuera? Bueno, pero está bien, pero no, no me diga lo que por ahí tal vez a lo mejor hizo Monzón y no lo sabemos. Decime tu opinión. porque no, Mi digo... opinión está bien está bien sí. cuántas, ¿Cuántas eh? veces pidieron a Monzón se acuerdan de cuántos que años que entren hace? a cagarlos a trompadas que dentro no con el moncho sí. que los va a cagar Ahora no. nombra a dos jugadores y lo quieren lo, lo quiere crucificar eh, muchachos tengamos un poco de coherencia <ríe> sí, lo verdad? queremos a Monzón porque los putea o no no no no los putea bueno una forma dijo de decir pero aparte dijo algo yo no, para mí no estuvo lógico coherente no no fue muy coherente que no pueden ser todos titulares que tienen que poner ganas porque si entran pueden el próximo partido ser titulares pero digo, la pregunta es, ¿hay que decirlo o hay que meterlo para adentro? Lo que tiene de agravio, en este sentido, eh, es que dio nombre y apellido. De dos jugadores en especial que dijeron, estos chicos entraron sin ganas. Mm, yo tengo mi opinión compartida, exponerlo, hay que ver lo que dice Darío también. ¿Cuántas veces lo dijo de puertas adentro? Para que justamente no, no. lo termine diciendo puertas afuera. Pero pará, Guido. No vamos a conjeturar algo que es imposible saberlo. Únicamente que vos me digas, me hablé con Monzón en la tarde o con no sé, el pibe Tazo, ¿no? Eh, atención atención Bueno, si eso no pasa, digo, no hagamos una conjetura de lo que... demos una opinión. Acá, de hecho, Roberto Borales dice, exponen a los pibes, para mí se habla en privado cara a cara. Listo. Bien. Eso creo eh, que es lo Juan ideal. Juan Manuel Rodríguez dice, estoy a favor de la disciplina. La falta de ella es el gran problema que nuestra sociedad actual e independiente no es la excepción. Este pibe eh, hace esto ahora, imagínate si tiene éxito en primera. ¿Vos te acordás, Temea? Fabián? Hace unos cuantos años que íbamos a Domínico y un gran jugador que podría haber sido un jugador muy bueno, que vivía en la camilla, ¿qué te contestó? 21 años voy a tener una sola vez. ¿Vos te acordás? No tanto, pero no. no sé. bueno, sí, Matías de Federico. Oh, vivía mira, en la camilla. Le dijimos, podés salvar a toda tu familia. Dijo, 21 años tengo una sola vez. Bueno, ahí está. ¿Dónde llegó? Ah, no, bueno, llegó. Pero no es lo algo. que podría haber sido. Sí. Podría haber sido un jugador de, ot de otras características. Bueno, acá siguen eh, Roberto Morales, siguen haciendo el comentario. Me gustaría que. La verdad que, bueno, es amplio. Tiene las dos modalidades. Debatir. hacerlo en privado? Sí. Ahora. Que te nombren. Que puede ser muy grave. Lo ven como. Lo podría ser grave, digo. Yo no lo veo tan grave. Aparte son. Eh... No, es, no tiene tanta repercusión como si pasara en la primera. Yo creo lo que, que pasa, fuera del Mundo Independiente... Pasa, de en el Mundo Independiente sí tuvo repercusión. En el Mundo Independiente sí, pero a nivel nacional... Lo que pasa es que nacional, lo, lo, lo real, real, vamos a la parte psicológica, que todo tiene un, tiene, todo tiene un componente psicológico. A algunas personas, las los psicólogos lo tratan de una manera y algunas personas lo tratan de otra manera claramente, yo me psicoanalizo y si al mismo psicólogo va mi ex mujer, seguramente pero no mal ni mal ni bien, le, nos tienen que decir ante el mismo problema distintas cosas, porque las personalidades son tan distintas que a mí me das un cachetazo y eso me recompone, en el otro lado le pego un cachetazo y, y, y destrozás a una persona, entonces eso también tiene que ver, porque no son todos los chicos iguales, de hecho hubo en estos en estos meses, un chico que tuiteó en el Instagram, me van a recordar los chicos seguramente, de algún de jugador, San Lorenzo. Sí, de Platense es que Alex Isabela, sí. Fue maltratado, sí. Isabela. Y bueno, ese pibe, no, no, no, no tenés que tratarlo de una manera. Digo, 30, 30 y pico de pibes, seguramente el tratamiento no es el mismo. Bueno, en el caso de Isabela, eh, a los dos días entró como suplente... Y a las dos semanas jugó de titular el partido de Copa Argentina y fue figura. Eso te iba a decir, la semana pasada jugó de titular, sí. ¿Y fue la figura del partido? Hizo un gol algo así, creo, sí. Tiene razón. Estaba muy feliz después del partido que declaró que, que el deporte lo, lo sana todo lo que tiene y que con eso está muy feliz. Que bueno, tampoco es la solución, ¿no? Porque se supone que después no juega, claro. pero bueno, eh, justamente se trata psicológicamente de cierta forma. Por eso digo qué situación que a estos chicos por ahí... El próximo partido son dos diablos que se comen todo. Eh, o, capaz puede, de deprimir, o, o bajan claro. a la cuarta. No está, están los chicos. No, están en la cuarta porque no. Se deprimieron. Se deprimieron. Eran Atencio, Millán y alguno más. Dos. Dos, esos dos, Atencio Millán. Bueno, a, por pero lo menos, nombró de esos? son dos jugadores que son, de los, dar mejor, el salto, son de los mejorcitos de reserva. Atencio jugó también en primera. Rubén Callo dice: Yo apoyo al Moncho. Si lo dijo es porque hay que bajar los humos. Eh, Roberto Álvarez lo mismo eh, Alex Rivera es hora de Lobo y Atencio ya piden pista ambos eh, yo, creo yo coincido que... con Atencio Lobo también eh. ahora uno decía ayer en Twitter es verdad porque miro, miro, observo y algunas cosas son magníficas tuvo que pasar la relación de Moulet para darnos cuenta que teníamos un, un gran jugador porque ya lo que Diego dijo en, en la semana pasada ya el miércoles, cuando tengamos el próximo programa, voy a decirle, Diego, ya Ortiz es una realidad. El refuerzo... Ya está... es una realidad. El refuerzo estaba en casa, lo vengo diciendo hace es, tiempo. No es un refuerzo. Es bueno, un chico quiero que, decir... se, que hizo las inferiores, que laburó, que, que, digamos, pero sin ser O, porque tiene recién dos partidos de titular firme. El otro fue también que jugó muy bien contra Barracas. Entró. Entró o fue titular con Barracas? Bueno. que sí creo creo que fue titular y lo amonestaron bueno. apenas, apenas apenas sí, apenas. pero estos dos partidos yo te garantizo que verlo lo que corre este pibe decís, wow, tendría vale, que pero... correr más que los jugadores de Argentino Junior y ser intenso hay que ser, eh. Ahora escúchame, mueres. te roba la pelota, se tira, se tiró, se enganchó con uno y sacó la pelota como viste el rugby cuando agarra la pelota y la sacan con la mano y definió muy bien, eh. Lo definió muy bien, viste. Y muy bien, ¿eh? Presionar ahí arriba. No la pateada a la tribu. No se la come el arquero, lo definió muy bien, don costado. Claro, sí, claro. Ahora yo te no, digo. Vamos ahí, primera, primera, primera, ahí en primera plana, lo lo perfecto. Mule vino como refuerzo, con una platada importante. Y más si juega tantos partidos. Por eso lo que dice. Y este chico termina jugando. De, y termina no, ¿Titular? ¿Qué pasable? Eh? No, que estábamos hablando. Estábamos de si fue titular de, o no, Ortiz. Sí, sí, fue estamos titular. chequeando ¿verdad? de titular bueno, con Barraca. Tres, cuatro partidos. Está bien, pero fue titular con Barraca. Y jugó muy bien ese día, me acuerdo. ¿no? Más o menos. ¿Porque hasta ahora fue titular después? No. no. Ni con River, ni con Razo. Ese partido jugó porque Marcon estaba lesionado. Y después volvió a Marcon. Por Tim Bullet. Lo que quiero decir, digo, vos pues mirá, como se tienen que lesionar los jugadores para darte cuenta que tenés un. Hasta ahora. Y ya jugando bien estos partidos. ¿Por qué después vas a tener que jugar mal? ¿Dónde está escrito que después un jugador empieza a ser malo de repente? No, no, juega mal ahora yo creo que, me parece que va estamos si el no quiero a decir una locura Seo, claro, pero si yo estoy, estoy ante estamos ante un gran jugador hacer cautos sí mira Vallejo entra en los segundos tiempos es una cosa y es una cosa, y cuando fue titular no aprovechó las no oportunidades aprovechó medio bueno, hubo el penal, sí, inocencia inocencias parece que el penal lo, lo lo bajo por ahí. Lo niño Marcos, tenemos, ¿tenemos info? Sí, tenemos, tenemos bastante info. Primero, Ajá. arranquemos con lo que fue el fútbol femenino. Que, bueno, fecha número 10, partido contra San Lorenzo. Bueno, recordemos que las Diablas venían ahí. Eh, venían de ganar un partido, de perder otro. Perder contra Central, sí, la anterior semana, la, eh, la semana. Y, bueno, y estaban ahí cerca de la punta, podían acercarse. Bueno, aprovecharon la situación... Primer tiempo sin goles en cancha de San Lorenzo. Mete gol San Lorenzo y las divas las remontaron 4 a 1, ganaron. Eh, suben al quinto puesto de la tabla, 22 puntos a 4 de Boca. Atención, porque Boca está están punteras las chicas. El gol de San Lorenzo lo hace Juana Fonseca. Independiente lo dio vuelta con goles de Gabriela Herrera, Juliana Franco y un doblete de Mercedes Pereira al final. Y bueno, la próxima fecha, el domingo, contra Boca Juniors... Si, si ganan, se ponen a un punto. ¿A dónde juegan? Juegan en cancha de Independiente, de locales. el domínico, sí. Bien. Eh, acá hacen un comentario. Eh, dice por qué los jugadores eh, de River y San Lorenzo son buenos y rinden. Independiente, me enteré ayer, está quinto, sexto en, en todas las divisiones inferiores. Boca, Racing, Vélez, Independiente. 15 está River. ¿eh? Lo que digo, a veces, ya van bastante avanzado. Eh, estamos hablando de las inferiores, sí, ¿no? Sí, sí. Pero, o sea, bueno, la reserva mucho también viene tiempo... Bien. La reserva viene quinto, sexto. Digo, ¿que se está haciendo un buen laburo? No. Pero hace años que no se hace un buen laburo. Un buen laburo. Un laburo fuerte. Fuerte. Eh, de, de, desde... Agüero, Ustari toda esa camada de Forlán y todo de 20 palos para arriba con él, no, no, Ustari no porque es arquero, pero digo Barco no lo tomes como un jugador de sí, independiente sí. porque vino con mucha edad eh, pero después no, no, no, no hay pero yo me parece que capaz que se esté se esté haciendo algo interesante para estar, mirá que estábamos, yo siempre soy de mirar, en promedios dice eh, la tabla si lo buscas está la reserva ¿eh? No, no, la reserva no, de las inferiores. Hace mucho tiempo que no estábamos quinto sexto. ¿eh? No, por ahí es un parámetro para poder en algún momento empezar a ver. Y lo de Monzón y la reserva también es interesante. Varios partidos que no pierden. Y juega, ¿no? juega lindo, ¿eh? no juega. Hoy los goles fueron lindos goles. van no, no, contra River. Partidazo. Sí, sí, sí, partidazo. Partidazo. Fueron, perdidos contra Racing. Que lo vimos, lo transmitimos. Sí, sí pero fue un partido eh, que no merecía, perder, ¿eh? no merecía perder. No merecía perder. Por eso te digo, vinieron tres partidos y te, un puntito más o dos tendría que tener. ¿eh? Decimos que esta nueva. No ¿Vieron la nueva escenografía del señor Mariano es Palacio Hermosa, qué gran operador que tenemos. ¿eh? Eh, una gran escenografía en YouTube con la, con la cancha de fondo. ¿Qué tenés? Eh, Futsal, eh, eh, Fabi. Vamos. Lamentablemente fue derrota en esta ocasión. Los chicos que venían a empatar de 3 a 3 frente a Boca perdieron en esta ocasión 3 a 0 frente a Villa La Niata. Con esta derrota quedan décimo con 8 puntos, producto de dos victorias, dos empates dos y tres derrotas. Atentis, por la semana que viene está el clásico de Bollanera Futsal. Independiente Racing y Futsal va a ser local. Día y horario confirmado, obviamente con un costo la entrada, pero hay clásicos futsal la semana que viene. ¿Dónde hace de local independiente? ¿Se sabe? En el club Villa Modelo. Bueno, eh, ¿qué más? Eh, el partido de Amistoso de hoy. Ah, bien, lo quería dejar para el final, pues, quería repasar. Sí, ya estamos. Quería repasar la reserva, no más que, bueno, decir, que Dale, ganó, vamos, vamos. decir que ganó la reserva de Independiente frente a Argentinos Juniors el domingo a la mañana, jugaron en el Estadio Libertadores de América, eh, goles de Joel González un golazo de Santiago López. Y con esta victoria se ubican sextos. Con 28 puntos a 6. ¿Quién puede ser el puntero usted que hablaba de inferiores? Vélez. Exactamente, Vélez. Perdona. Aparte, ya subieron varios chicos a primera los de Vélez. ¿El gol de, de quién dijiste que los hizo? Goles de Joel González y Santiago Yala. Santiago Yala ya. Ah, por eso dijiste Santiago López. Por eso me hiciste. Duda. Ah, López dije, perdón. Sí, sí, Santiago, Santiago Yala. Santiago López hizo un gol hoy. Sí. Me adelanté, perdón. Tenés razón. Bien. Eh... ¿Te quedó algo más, eh, Marco, no? Eh, bueno, yo iba a decir los, los partidos que venían ahora de Independiente. No, ya de, que del amistoso de hoy. Eh, amistoso ¿Tenemos de... la formación? Sí, sí, sí, sí, tenemos formación, ¿quién hizo el gol. ¿Lo vale, repasamos? Vamos. Perfecto, el amistoso de hoy jugaron frente a Comunicaciones, frente al cartero. La formación fue, digo El Pocho se en el arco, Ostachuk, Lazo, Elizalde Damián Pérez. Elizalde. Elizalde, sí. Otra vez, sí. Luciano... Algo dice que es, que es central, ¿no? Lazo y, el, y Elizalde... Mamita, querida. Luciano bueno, no Gómez, estaba esa acá? Eh, claro. No, porque jugó de titular. Porque esto básicamente es un amistoso, como hizo la semana pasada, juegan los suplentes del partido de la primera división. Por eso están básicamente todos los suplentes. Eh, Luciano Gómez, Kevin López, Sarrafiore Vallejo, Cuero y Santiago López. Se jugaron eh, dos tiempos de 35 minutos. El gol lo hizo Santiago López tras un muy bien vi video, un muy lindo pase de Sarrafiore a tres dedos y definición por arriba de Santiago López ante la salida del arquero. Sí, ahí me comen Sí, bueno, sí. Eh, sí, Velasco. Bueno, Velasco. Lo que pasa que Rodríguez es que está haciendo con Manuel. Pasa que no tuvimos tiempo ni tuvo un buen contexto Velasco para ser vendido más guita. Se terminó vendiendo 10 millones de dólares, o sea, o 7 u 8 sí, más, más, más esto, más lo otro, más goles, más presencia. más Y creo que le quedó un 15% independiente. No independiente. Era un jugador para... un para error de tipeo? ¿Y siempre algún error de tipeo? Ay, <risa> hay. Hubo, hubo, sí, hubo varios errores de tipeo. Sí, sí, sí, Las sí, comillas, sí. pongámoslo de eso, chicos. Eh, bien, sí, sí, ahí están comentando, algo están poniendo. Lo que pasa en Rosario Central, prácticamente, sacando al arquero, son todos jugadores, malcorra eh, pero después son casi todos los jugadores, o sea. 90% de juveniles. Evidentemente es lo que va a venir, sacando los cruz grandes que pueden tener billetera y comprarte un jugador todo pero después el otro, los otros 20 equipos bueno pero es que para traer un sematungo como trajeron ahora es mejor apostar a las inferiores Fabi a ver ¿qué, qué refuerzo refuerzo fue en este libro de pase El artero Rey. y quién más Caute Caute cuántos años puede jugar Cautericho no un no, año no, más como no, un año más, que... más un año más como bueno yo. entonces bueno y después decime quiénes son los otros refuerzos no no te puedo contar no, la verdad ojalá que Cauterichu se llegue así hasta fin de año claro ya cuando arranque el otro año, ya va a tener un año más. En, en, en esta edad... empieza a pesar cada este año más. Pero podemos ir nosotros con Darío. Claro. <risa> cada año más, son 10 más. Claro. Ah, es algo que me quedó de la... Vamos mi... que queda porque nos vamos... Sí, sí, a... repito, que sí. me quedó del amistoso de hoy de la mañana, que entró el chico que volvió a préstamo de Rayados de México, David Sallago, entró y jugó un ratito también. ¿Entró? Entró, sí. Sí, no puede ser incorporado, está cerrado el TAS, eh, no lo pueden habilitar. y No es el problema del TAS, me dijeron. El problema es que tiene contrato todavía vigente con el club de segunda de... Rayados de Monterrey. Rayado de Monterrey. No hay manera, y encima está cerrado, e independiente, de inhibido, o sea... No, no cierra por ningún lado. Eh, ¿Qué nos queda? Maratea, ¿cómo va? La última actualización fue 690 millones de pesos. Ayer pedía llegar a los 700 y no pudo ser. Al final. No pudo ser, exactamente, estuvo... ¿Está planchando? Ay. No está fácil. Era gente, lo esperado, muchachos. La gente que puso le cuesta. Por eso cuando hablaban de que los 20 millones de dólares no era fácil. No. No. Ahora, yo para mí ya, lograr lo que están logrando es importante. Aparte, para también hubo hay bombardeo todo el día en contra, ¿no? Sí. Eh, Ahora claro, no, no tanto. Bueno, también. esperemos que no tanto. Pero ya lo que logre... Pasa que Independiente si ganaba el sábado esta semana claro, ha sido una semana linda como claro. puede llegar a ser si gana el sábado y, y rinde bien la que viene una semana una linda movida el domingo un domingo en, en Wilde. Wilde. bastante sí. gente no sé como... casi 6 millones de pesos de recaudación bueno, por eso no sé cuánto sumará ya bueno, son todas cosas que vamos a ir viendo y bueno, la verdad que siempre apoyando, depositando semana a semana y haciendo lo mejor posible. Ahora, que ¿qué vergüenza le tiene que dar a todos los dirigentes que pasaron y que siguen hablando y que siguen hablando? que siguen salvando al club los socios, no? Siempre pasa por los socios. Siempre pasa pero por los socios. Pero ninguno da un paso al costado. No veo a nadie dar un paso al costado. No, pero, pero vos quedás tranquilo, lo vengo diciendo y soy optimista desde las transmisiones y todo, eh, se está forjando una unión entre nosotros, Inche Independiente y, y todos los que ponemos de la colecta para que todo esto salga para adelante si está la plata del América, todo todo esto va a ser aunque les parezca mentira eh, va a ser ajusticiar a ver cómo lo puedo decir que cada uno que ahora vaya a Independiente y quiera agarrar un mango y hacer algo gastar en un jugador algo, cada vez se van a tener que cuidar más no es que te junta la plata maratea, viene, te la pone y se salvaron los dirigentes. No, te están exponiendo con esto. Te están poniendo la plata primero que vos no conseguiste. Gran, Gran no, tema. Después vamos a charlar de ese tema. Cuando se pague todo, después vamos a decir quién fueron los irresponsables y charlatanes que hablaron al pedo. Entonces digo... Más todo lo que vino de esta deuda, que si bien no la tiene esta comisión directiva, no, no, claro. es de otra comisión directiva, Pero que, que muchos se tuvieron se que salir por atrás, que también muchos estaban. O sea, es un clan, es una familia enquilombada. Nosotros los hinchas, con nuestro sabón, con las compras de la camiseta, con los sorteos, con lo que podamos hacer, vamos a sacar Independiente adelante y unido. Pero van a tener más exigencias los, los, los directivos, no tengo ninguna duda. Nos vamos. Nos vamos, bueno, lo último, recordad, mañana el plantel va a ser doble turno en domínico y se va a dar, va a estar abierto a la prensa. Gracias, saludos a tu padre. Allí eh, Marcos. Antes de, antes de cerrar, eh, te quería decir la diferencia abismal entre los últimos siete partidos ¿Entre y. Entre flores y floresta, no, ¿eh? <risa> entre los últimos siete partidos que juega Independiente y los próximos siete. Si repasamos, repasemos muy rápido. Rápido que nos vamos. San Lorenzo, Estudiantes, Rosario Central, Racing. River, Belgrano y Argentino siete partidos complicadísimos Acá había, había uno en la mesa que una vez en la, creo en la otra radio y me dijo no, no son tan complicados sí, pero... ¿Cómo no va a ser complicado ¿Con River, este plantel Racing, Rosario que va ahora segundo que San Lorenzo va ¿Cómo no va a complicado? Con este plantel cualquiera es complicado Y los próximos siete son que, Bueno, esta es la seguidilla fácil que, le, que <risa> según el fixture tiene, a, Tigre a, a, es una seguidilla que le toca a todos los equipos en algún momento y generalmente Vamos. saca muchos puntos Vamos. Tigre, Arsenal, Lanús Godoy Cruz, Sarmiento, Unión, Huracán pará, ahí dijiste tres que no son tan fáciles. Independiente nunca ganó en... contra Godoy Cruz en Mendoza sí, una de vez sola Darío hora. le agarra la gana de hablar, nos mm. despedimos hasta el próximo miércoles, chau chau chau esto es